Recuerda, las mujeres saben alejarse, a pesar de estar enamoradas. Lo siento, pero cuando ella aquí estuvo, la despreciaste. Cuando ella intentó arreglar las cosas, tú te alejabas. Muchas veces la vi llorar, esperando a que tú llegaras, y le dijeras que quieres arreglar las cosas, que no la quieres perder. Esas simples palabras, fue lo que ella siempre esperó de tu parte. Siempre espero que tú le buscaras, siempre espero que tú tomaras la iniciativa, pues ella quería demostraciones reales de que ella de verdad te importaba, pero lamentablemente ahora, cuando ves que ella por fin te superó, ahora vienes por ella, buscando que te dé otra oportunidad, de las mil oportunidades que ella ya te dio. Cuántas veces la vi pelear por defenderte a ti, cuántas veces la vi hasta rezando porque tú cambiaras y fueras aquel hombre que solía ser antes, aquel hombre de caricias, de besos, de tiernos tratos y de palabras dulces. Ahora solo de críticas hablan tus palabras. Pareciera que nada de lo que ella hace te complace, siempre tan ocupado, siempre tan lejos de casa, siempre con aquella excusa que a ella colmaron. Dejaste de darle amor y en su lugar le dabas promesas que nunca cumpliste. Hoy vuelves con ella, esperando que te perdone. Siento decírtelo, pero ella aprendió a quererse, aprendió a darse su lugar, y ya no estar para juegos. Tú jugaste a perderla, y ella te dejó ganar. Porque cuando ella discutía, peleaba y se enojaba, aún estabas a tiempo, ella todavía estaba aquí para ti. Ahora su silencio, su indiferencia y su ausencia, son signos puros de que para ti ya no hay lugar, que para ti ya no está. De verdad lo lamento, ella y tú hacían tan bonita pareja, parecían haber sido el uno para el otro. Pero es una lástima, que no supiste quererla bien, qué lástima, perdiste a alguien que no se encuentra en una caja de chocolates, ella es única, sabes, la veo, sé lo grandiosa que es, y lo tonto que te acabas de ver, porque perdiste a una mujer que nunca volverás a hallar en tu vida. Cuando una mujer comienza a controlar las lágrimas, ya la perdiste. Cualquier atisbo de esperanza que pudieras tener, se habrá ido, con sus ganas de seguir aquí para ti. Porque cuando aquí estuvo para ti, soportando tu mal genio, soportando tus desplantes y tu desgano, era aún cuando había esperanza, aún podías hacer algo, aún podías cambiar. Pero ahora, lo que tú hagas, ya para ella le da igual. Ya no le importa si estás, o te vas, da igual con quién amanezcas mañana, o si dormiste, o si te desvelaste, tú para ella ya no eres importante. ¿Te alegra que no te reclame? ¿Te sientes bien al darte cuenta de que ella ya no te cela? Pues es justo, porque tú ya no le importas. Da igual que tanto intentes llamarla, ella ya te dio muchas oportunidades que tú desperdiciaste, por tu típica costumbre de desperdiciar el amor de una que siempre te amó. Es lamentable cuando ella aquí estaba, daba todo por ti, ante sus amigos, siempre trató de defenderte, a veces dejaba hacer cosas que le eran urgentes para atenderte, para estar a tu par, para que tú no sintieras que te faltaba algo con ella. Ella siempre buscó que en la relación no carecieras de nada, pero parece que sus esfuerzos nunca los valoraste, siempre dudaste, pensaste que siempre se quedaré aquí soportando tus tratos. Lo siento mi amigo, ella ya partió, se marchó en el último tren, y ese ya no regresa más. Te veo con lágrimas en los ojos, sin poder creer lo que ocurre ante tus ojos, te veo ahí tratando de hacer que regrese, pero ella no volverá, ni aunque grites, porque cuando ella gritaba tu nombre, no viniste. Ahora te quedarás solo, por no haber sabido valorar, lo que alguna vez fue tuyo, y ahora, será de alguien más. Aprende lo que aquí te pasó, y no lo vuelvas a repetir, si encuentras a una mujer valiosa, si es que la encuentras, presta atención a esto. Una mujer puede ser tan inteligente como la retes, tan mujer como la trates, tan niña como la consientas, y tan sensual como la provoques. De ti depende, qué es lo que has de despertar en ella, porque cada mujer espera que tú incites en ella el amor que tanto buscó y el cariño que tanto quiso encontrar. Tú decides qué es lo que vas a despertar en ella, si despiertas desamor, si despiertas engaño, infidelidad, olvido y penuria. Ten por seguro que tú mañana no la encuentras, ni porque la busques por debajo de las rocas, ni porque la llames por su nombre en las calles. Así que la próxima vez que estés delante de una mujer que se la juega por ti, asegúrate de quererla, de amarla y de despertar verdadera pasión, y no solo tocarle la piel, sino también tocarle el alma porque desnudarla cualquiera puede, pero verla como ella es, muy pocos. Así que asegúrate de ser uno de los que realmente la ve como ella es. Pues te cuento otra cosa. Ninguna mujer te va a amar tanto como la que vio lo peor de ti. Lloró porque no quería perderte y se quedó esperando a que cambiaras. Porque aún creía en ti, aún pensaba que podía ser alguien mejor. Lamentablemente hasta ella termina por cansarse de tanto esperar. También ella se fatiga y sus fuerzas empiezan a decaer. De repente tus mensajes sin contestar, dejan de importarle, de repente ya poco le importa con quién estás, ya le da igual tus promesas, porque sus fuerzas, y el poco amor que tiene para ti, se destroza con cada minuto que tú le tratas mal. No hay nada que puedas hacer cuando ella se ha quedado vacía, cuando ya no tiene nada para ti, nada para darte. Es duro realmente, pero fuiste tú quien al final, le falló en muchas ocasiones, y por ti esperó tanto y bastante, quizás creyendo que tú eras el único al que podía amar, pero ya ves, hasta ella se cansa, hasta ella pierde sus ganas de continuar, por un amor que simplemente le ofreció todo, y al final, le dio nada. Y le obligaste a no sentir nada por ti, a mutilar cada uno de los sentimientos que ella sentía por ti, cada uno de ellos era para ti, empezando incluso a vomitar cada te amo. La obligaste tanto a ver quién tú eras realmente, que al final, ella no supo si llorar, o darte las gracias. Así que no busques más de su calor, ya la perdiste, ella ya zarpó a un mejor futuro lejos de ti. Si ya no oyes reclamos, si ya sus celos no están sobre tu hombro, si ya nadie se queja ni nadie te pide que vuelvas, es porque ella simplemente se cayó guardó silencio. El silencio, es la palabra más poderosa de una mujer. Sabes que está herida cuando calla y decepcionada cuando ignora. Ya cuando ella empezó a controlar las lágrimas por ti, es porque ya para ti ya no hay lugar en su vida. Debes saber que ahora te debes marchar, tratar de entender que tú mismo fuiste arquitecto de tu propia perdición, jugaste a ser un patán, sabiendo que eso te llevaría a perderla. No acataste el silencio que ella tuvo, y para cuando quisiste recuperarla, no hiciste más que dañar más, lo que apenas ella sentía por ti. Ya es momento de buscar otro espacio, un lugar para ti, en el corazón de ella ya no hay. Lo que te queda es aprendizaje de entender que cuando ella aquí estuvo para ti, tú solo la despreciaste. Ella ahora se propuso no dirigirte la palabra, ni verte más, dale el regalo que tanto merece, y es tu ausencia, vete ya, ya no la lastimes más, ya no le hagas promesas que tú bien sabes que no vas a cumplir, porque ella te amó y te amó mucho, como ninguna te aceptó con tus cosas, tus rollos, tus problemas, tus bipolaridades, y aún así, aquí estaba esperando a que fueras mejor. Pero nunca quisiste cambiar, te propusiste lastimarla, y al final, lo lograste. Una mujer aguanta y calla, pero cuando diga ¡Basta!, sabrás que la perdiste, porque la heriste bastante, hasta decepcionarla. Ya le clavaste tus espinas en ella, ya la terminaste de quebrar al punto de que ella se quedó hecha pedazos, sin más trozos que armar, y con la sola idea de reconstruirse, simplemente la destrozaste, y con una mirada indiferente, la obligaste a repararse. Pero no te preocupes, ella es fuerte, sabe cómo soportar los años de dolor que le diste, y el miedo de que la dejes y ya no la domina. Sus pies firmes caminan hoy lejos de ti, y aquella mujer que creías que se moría por ti, y que sin ti no podía vivir, hoy se alza fuerte, con la cabeza hacia arriba, sin dejar que nada, ni nadie la pisotee. Nunca más, nadie más, ni por cualquier cosa que parezca amor, ella aprendió a valorarse, y por eso se marchó.